gobierno eh, que tenemos encabezado por Luis Abinader. Gracias, doctor. El, el, el Ministerio de Salud Pública está abierto para que todas las personas que no tengan acceso, hacerse una prueba que se la haga, porque el gobierno es para eso. Pero vi el comentario que tú tenías con respecto a... A la Universidad Católica Nordestana y los 23 millones que el gobierno central sí, le ha donado. Sí, mira, déjame aclararte algo. Acláreme. Mira. La Universidad Nordestana es una universidad privada, ¿verdad que sí? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es nuestra universidad estatal. El gobierno, los aportes que le hace a la universidad estatal, lo hace directamente a través de su rectoría. Porque yo no puedo, por ejemplo, si yo trabajo... Sí, pero cuando hace la universidad estatal, estamos hablando de la Universidad Autónoma de, la universidad de Santo Autónoma Domingo. Autónoma de Santo Domingo. Que también hizo un aporte para terminar un edificio. sí. Sí, pero entonces, ella, por ejemplo, la joven me dice que vino con la mano vacía. No, porque la universidad estatal es del gobierno. Yo estoy diciendo el, el, lo que dijo el Falpo, ¿no lo dije ya? No, está bien, perfecto. Ah, bueno, fue el pal, Falpo, yo no le hago mucho caso. Óyeme. ¿Cómo? No, yo no. Oye. Ah, una guerra abierta que no, tienen no, con no. el Falpo. No, por qué? No, y son amigos míos. Pero, quiere... pero, pero, pero mira, usted, usted me acaba de decir que no le hace mucho no, caso no. al Falpo. bueno. Cuando una... usted no le hace caso a una persona es porque no tiene mira, importancia lo mira, que dice. algo. Ellos tienen su importancia, pero a veces los comentarios que se hacen hay que averiguar bien. Pero sí. déjame aclararte. Acláramelo a la universidad. Antes. Yo de la universidad. Sí. Tú no puedes en tu casa darle un aporte a un hijo tuyo para que arregle un baño en tu casa. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es nuestra, nuestra universidad estatal y todo lo que se invierte en la universidad autónoma se invierte del parte del, de parte del, del gobierno Correcto. entonces eh, que no le trajo un cheque una cosa no se lo trajo pero él invierte directamente en la universidad no es un proyecto ahora, de solares también ahora, que se van a construir la universidad católica nordestana háblame de ese fue el comentario óyeme, que yo hice? es lo mismo que te voy a poner un ejemplo el homes que es un centro clínico que hay en Santiago, muy El grande, Hospital Metropolitano de Santiago. Santiago. Pero el gobierno aportó el 45% de la construcción del home. Sí, pero eso fue a cambio de, de, de ser espera, accionista del no, mismo. no, no, no, no, no, no es así. Lo que pasa es que el home en Santiago viene a resolverle un problema de camas al gobierno, a la población y por ende una inversión de ese tipo, el, el gobierno eh, se eh, convierte eh, en inversionista eh, también. Exacto, eh, también. De, también sí, sí. Porque viene a resolverle un problema no. a la población. Entonces, en el caso de la universidad... Espera, no, eh, eh, perdón, no, parece, doctor. Con el homes vamos a ver claro. Los empresarios que se embarcaron en ese proyecto no tenían los cuartos para terminar. Y a través de las relaciones pero, con el presidente, pero, eh, en ese pero entonces no, el doctor leonel Fernández, no, oye, le prestó unos 50 millones óyeme, de dólares. Pero no solo el HOMS, si aquí un grupo de empresarios se reúne y decide hacer un centro del tamaño del homes porque mi hermano... Estaba, sí, pero en el HOMS hay que pagar. Óyeme, déjame decirte, si, eh, mi hermano estaba en, eh, tenía un proyecto parecido al HOMS aquí y el gobierno iba a entrar como inversionista... Con el 45% del hospital. Privado. Sí. Porque viene a resolverle un problema de pero Está esa, bien, pero pues te la voy a poner entonces, más oye, fácil. Oye, oye, pero, entonces, pero estamos a tiempo. Aquí están los la familia. Eh, Espinal. Espinal. que tiene un proyecto ahí en los Aguayos de cientos de miles de millones que van a resolver también una situación. Pues entonces el presidente ahí que le dé 50 no, millones. No, que hagan, que busquen las vías ah, con él, con okay, excelente. Atención, eso, atención, óyeme, ingeniero, atención, ¿dónde ingeniero, debe, ¿dónde Andrés debe Espinal. ¿Tú comprendes? Atención, mi hermano, doctor. Y el gobierno eh, siempre, Christian, mira. Cristian Kennedy Espinal. Mira, quién, quién pero, pero, resuelve pero, un pero, problema. Pero, mira, espérate. oye, no, no, no, ya pero, tú pero, te pero, metiste a payola. No, oye, espérate, oye, déjame oye, terminar, porque eh, estos asunto, porque yo estoy de acuerdo con usted. Atención a la familia Espinal, acérquense al gobierno. De, claro de, de, y soliciten eso. Aporte. Y soliciten que aporten por lo menos el 50 millones de dólares porque ese también lo necesitamos sí, claro, aquí en la provincia. Claro que sí, si bien, además de los Si Viene a resolver un no, problema ya, de salud. El gobierno tiene que aportar. Haremos como también como la universidad nordestana viene a resolver un problema en la educación de esta zona, el gobierno también tiene que aportar. No, no, no, no claro no espérese, espérese, sí. doctor, espérese, doctor, espérese, doctor, lléveme a paso y en cero porque somos ambos, conocemos bien la situación de aquí. Aquí hay un problema de penso de la Universidad Católica Nordestana, mi alta casa de estudio que yo me, eh, eh, salí egresado de ahí, porque aquí no hacen investigación sobre lo que se necesita, los profesionales técnicos que se necesitan. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, maestro. Pasado de maestro. Pasado de maestro. Pasado de médico. ¿Eh? Pasado de médico. Pasado de odontólogo. Entonces, no, no, de odontólogo oye, casi mente se están pasando. Oye, no, ya no pasamos. Ah, entonces, espérense, espérense, espérense. No me diga usted a mí... Que es, está solucionando algo, no ahí lo que se está solucionando es algo de infraestructura, bueno, es que, que no se necesita. El aporte, espérate. Sí, pero no el sé, aporte la infraestructura, es... mire, abajo de una mata de mango se da clase. No, no, no, no, así, para una escuela de medicina donde tú necesitas una cierta cantidad de laboratorios para prácticas médicas, eso no se da debajo de una mata de mango un laboratorio. Doctor, ¿cu oye, cuando oye. usted estudia en la, usted estudia en la de Tana? No, en la capital. Okay, yo estu eh, eh, yo estudié en la de Tana, ¿eh? y había dos edificios. Pero, la donde están ahora mismo es una de las universidades que ha crecido en infraestructura perfecto. mayormente. Bueno, y, ha y hay que mencionar oye, con la mejor escuela de oye, medicina oye, del país y, y, y, y a, Latinoamérica. Y ha, y ha crecido toda la población. Pero espérate, oh. pero yo lo que dije y lo retengo, y usted también debería de mover sus buenos su oficios y relaciones, de que si el gobierno le da 23 millones por lo que sea, por aportar le diga el mismo, mira eh, necesito que las becas que dan gratuitas ¿cuántas becas dan gratuitas para estudiantes? que la dan ¿eh? sí, sí. ok, damos, qué sé yo, mil becas que okay. dos mil me gustaría, me gustaría, o sea, no es que le exige porque tampoco el presidente puede exigirle a un, a un negocio privado, me gustaría que la aumenten en, en, en mi gobierno a dos mil ¿entiendes? Y que esas becas se anuncien y sea por concurso a los estudiantes de bajos recursos. Mira, por ejemplo, yo, pa, yo pagué mi carrera. La, la, la mayoría de becas que se entregan no es que son por concurso, sino se le entregan a estudiantes meritorios. Porque te voy a decir una cosa, tú no haces nada con darle una beca a un muchacho que. Tampoco no, estoy de acuerdo con, o, con, o, o, con que becas a no, estudiantes o, meritorios. Oye, que no tenga el deseo de estudiar ni nada de No esto. estoy de acuerdo con estudiante meritorio. Que no, ¿y por De caso recurso. No, de que caso recurso no, sí, con estudiante meritorio no. Tú sabías que en la universidad autónoma el estudiante que, que lleva su índice 80 sobre arriba no paga. ¿En la universidad? Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué es una universidad estatal? No Ay, debería de pagar bien, ninguno. Pero debieran hacerlo a cientos. No, ah, ah ok. Ah, pero no, la estatal debería y ser y gratuita. Y eso pero, eh, eh, pero, es insignificante. Pero bien. eso es insignificante lo que se paga también en, en sí, la sí, Universidad sí, Autónoma claro. de Santo Domingo. Pero Santo eso incentiva Ahora bien, a la población estudiantil. Vamos, que por, vamos por parte, doctor. Yo estoy de acuerdo que se le den becas a estudiantes de escasos recursos. Ahora, el tema del índice académico, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Mi experiencia como profesional y mi experiencia de vida, no todo lo que son, son suma con laude, no, no todo lo que no, son no, mi editorio, son lo que llega. No, Sin embargo, da, eso, hay, estudiantes, es que la hay estudiantes que, que llegan chepa con laude y, sale mejor que los y son mejor profesional que muchos. Entonces, por eso yo digo que deberá ser por concurso y evaluar bien al estudiante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema público, lamentablemente, tiene muchos baches y los estudiantes que son ahora, buenos ahora lo que, no necesariamente no son que. criticar buenos. Es que el presidente vino con algo en la no, mano. No, no, no, no, no. Criticó, pero usted acaba ah. de ver a esa joven. Eh, Maridelis, buenas tardes. Esa joven acaba de decir toda la inversión. Entonces, lo que y hay que, yo lo mismo. Que tenemos que aplaudir. Que, oye, nunca en la vida pero, había llegado un presidente aquí a esta parte. Pero usted llegó, tarde, a usted llegó tarde, usted llegó tarde al programa. Bueno, le voy a mandar a la grabación. Yo estaba trabajando. Le voy a enviar la grabación. No, llegó tarde a aquel estudio para que usted escuche. ¿Cómo hablamos? No. Porque las cosas positivas hay que no, aplaudir. No, hay que resaltar. Excelente. Claro. No solamente eh, la inversión que trajo para la provincia de Duarte, sino lo que hizo en el caso eh, puntual de Palmar Small, que vino a dar el primer picazo a una inversión privada de más de 300 millones de pesos, donde va a generar más de 700 empleos uh -huh. directo e indirectos. Entonces, eso es una motivación, como lo dijo Al hoy, empresariado. Había ahí. No solamente a Palmar esmo, sino... ¿Qué, qué, qué dijo digo, quién? Eh, Abigail. ¿Qué Abigail? José Abigail, vicepresidente ejecutivo. Y José López, ah, es que sabe ahora. Parece que tú me decías Abigail, un periodista. No, creo que Abigail Soto, no soy loco. Mira, <risa> lo que quiero dejar dicho, que mi persona ha aplaudido la visita muy productiva del presidente Luis Abinader viernes y sábado en esta provincia y ese, y ese gesto, que sé por qué te lo digo, que fue un gesto de una gente con visión. Ir a dar el primer Picasso a esta institución. Con ella, con ese primer Picasso, da a entender el presidente que está abierto a que los pequeños y medianos empresarios se motiven a invertir en este clima el, el que tenemos tuvo, una pandemia tuvo una cena y una crisis económica. con una buena parte de los empresarios el viernes en la noche. Sí, me invitaron, no pude asistir, tenía okay, compromiso. Perfecto, pero una cena muy amena y pudo hablar con todos. Todo el que quiso hablar con el presidente, habló con el presidente. Que pero hecho, vamos a hablar de COVID de ahora. De hecho, hoy el presidente va, eh, no, una, no es una locución que tiene, sino eso mismo, a evaluar los 90 días de gobierno que ha tenido con 25 empresarios a nivel nacional. Vamos a hablar de COVID. 40. Dice el director de, de, de salud que no hay COVID, en no la provincia, que está todo controlado. Claro, que está controlado, pero por, donde tú tienes solamente 45 personas ingresada y de los 45 solo hay 12 de San Francisco de Macorís, el COVID está controlado porque tenemos gente de Tenares, de Salcedo de Pimentel, Catillo, Villarriba Nagua, Samaná Monteplata, y güey ingresado aquí en San Francisco de Macorís, entonces el COVID está controlado, ahora lo que no es tan controlado, míreme aquí son los comerciantes principalmente la parte céntrica aquí de Macorís, claro porque ya ellos dejaron de, de ponerle manita limpia al cliente, de, exigirle de exigirle, oye, exigirle la mascarilla. obligatorio? Eso es obligatorio. Por el decreto, por el estado ¿Tú comprendes? De entonces, al principio, cuando abrimos, fue muy bonito. Todo el mundo, y un aparataje, mascarilla para todo el mundo. Han bajado la guardia. Y entonces, las tiendas también. La aglomeración. Principalmente, todas esas tiendas que venden muchas cosas chinas y cosas, que todo el mundo es detrás de eso. La aglomeración. Los negocios de de bebidas alcohólicas un desastre los fines de semana señores miren el ministerio de salud pública la fiscalía la policía nacional va a tomar medidas contundentes principalmente con los comercios que no tengan el personal de trabajo con su mascarilla puesta dándole atención al que va pues tú llegas a los negocios a comprar algo y nadie tiene mascarilla. Y cuando ven que llega a Salud Pública o la policía, todo el mundo agarra su mascarilla. Eh, eh, doctor, quiero hacerle una pregunta. Pero déjame acabarte la idea. ¿Por qué? Porque la gente está asistiendo mucho. Por el, el hecho de que, de que usted esté en su mismo coro y no, ajá. aquí nadie tiene, como, no póngase su mascarilla, que usted no sabe dónde una de esas personas estuvo en contacto y ya tiene el virus y todavía no tiene ningún tipo de manifestación eh, entonces vamos a cuidarnos sí, vamos eh, a, porque eh, es la única manera todo, de precisamente para el país. en eso es que yo en los últimos en el, bueno casi dos meses de octubre para acá estoy diciendo del tema de la segunda ola del covid tenemos el mundo prácticamente cerrado Europa París Alemania Moscú Estados Unidos ya puso toque de queda eh, no están recibiendo eh, turistas, solamente residentes y ciudadanos en sus países, así, así. Eh, todo eso. Entonces, aquí yo veo como que todos estamos muy light, todo muy light. Estamos preparados en República Dominicana para una segunda ola del COVID y viendo esto que usted está diciendo, ¿se ha descontrolado el toque de queda? Bueno, ¿Qué la, vamos a hacer? La única institución que tiene control del toque de queda es la Policía Nacional y no se ha descontrolado y lo que está un poco descontrolado. Pero usted ahora mismo me está diciendo que... Pero, que, pero espérate, de las 9 de la noche, los días de trabajo, la calle están vacía. Ahora, de las nueve... Las calles principales. Bueno, donde yo he visitado, ahora... Entonces, en no se me mete en los barrios? Claro, yo estuve dando mascarilla en los barrios las otras noches. Sí, pero a las 9 de la noche. Oye, menos la gente sale. Pero dime tú, una gente que la puerta de su casa es la acera y la calle, ¿qué, qué hace? Se va a quedar sí. trancado en la calle. No eso de la coge fresco Dice para el calle. jefe de usted, Plutarco Arias, que en diciembre, en vez de una cena, vamos a morzar. No, oye. Propone. Él propone. ¿Qué usted dice? No, yo, yo personalmente no, yo no estoy de acuerdo. Porque mira, y veía lo que decían los, los comerciantes, que decían que cierren el 24 y el 31. No, venden demasiado ese día. Digo, ahora la población está acostumbrada a comprarlo de la cena el mismo 24. Sí. Lamentablemente estamos acostumbrados a eso. Y el día 31, inclusive, sale a comprar la ropita de ponerse 31, le sale a comprar el mismo día. ¿Qué usted propone? Eh, se termina el primero de no ahora de diciembre, se termina eso. el estado de emergencia y el toque no, de queda. No, no, ¿Qué es, usted propone? No, eso depende de cómo tenga el numerito. No, no, pero que se termina. Ya el primero se termina el estado de emergencia. Y, y el toque el de dos, que es el primero. Dependiendo de oh. cómo estén los números de casos Los números de fin de semana aumentado claro, a nivel bueno, nacional. Bueno, bueno, Si los casos todavía dan a un nivel que haya que seguir el toque de emergencia, óyeme, lamentablemente... El, el, queda, estado, de el estado de emergencia y el toque de queda. Oye, ¿qué pasa? Es que lo único que hace que tú puedas aplicar un toque de queda es un estado de emergencia porque si claro. no la ley te lo prohíbe. Entonces, ¿qué, qué estaría para este bueno, diciembre? si los casos bajan, si la población... La población, porque. ¿Por no entiende que mientras más bajan los casos, más, más rápido se abre todo. Entonces, ¿cómo bajan los casos? Protejamos. Ahora, yo le. Eh, otra Doctor, pregunta. En el Ajá. caso de los que han dado positivos, aquí se hacen los boletines diariamente, y al menos yo puedo apreciar en la provincia de Duarte de que hay eh, ligero incremento, 40 personas diarias, 42, por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué tipo de seguimiento se le están dando a esas personas que están dando positivo? Y en el caso del proyecto habitacional de los Aguayos, ¿cuántas personas se encuentran ingresadas ahí? En el centro de Aguayo. No, ya, ya, ya, eso ya, está. Eso no, ya eso no existe no, ya hace ya. mucho. El que queda es el que está el, aquí. El de Huiza. En, el, en el, el Guisa, entrenamiento sí. de Huiza. Ah, está el, abierto el, de Huiza. Claro que sí. Hay personas ingresadas ahí. Claro que sí. El día de hoy tenemos en Huiza, te lo voy a decir ahora mismo. Uh -huh. eh, eh, pero me dicen que están aumentando las camas COVID en los diferentes centros de salud. Sí, pero yo te digo, Dato, luz. ahorita, nosotros tenemos al día de hoy 45 personas ingresadas. Significa... Que con respecto a hace cuatro días teníamos 56. ¿45 a nivel comercial. A, a de, de nivel, provincial. aquí sí, de, tenemos, sí, tenemos 45 personas solamente ingresadas. ¿Cuántas han fallecido? Ayer falleció una persona. Una persona. Teníamos tres días que no fallecía nadie, pero ayer falleció. ¿Pero eh, eh, qué persona es esa? ¿Ustedes, eh, porque yo hablé del de, de, de señor Núñez que falleció, tenía varios días ingresado. Porque otro dato que las eh, pasadas autoridades... Vivían sí, va, Roberto, Eso no se vio reflejado en las estadísticas de hoy sí, no, pero, no, porque mañana sale Eso sale reflejado sí, Mira, doctor, mira pero... ahora mismo En el Ajá. centro de entrenamiento de Huiza Tenemos 13 personas ingresadas 13, De los cuales 7 están en cuidado intensivo Y 6 están en sala 3 hay de San Francisco de Macorís 1 de Castillo Después tú tienes 3 de Cotuí, 1 de Salcedo, 1 de Higüey Tres de Tenares. Y uno de Cabrera. Lo que pasa es que en el Nordeste entero, el único centro... Que pero que ay -ay eso es... Bueno, pero gente que trabaja en so way, y le dieron para acá. En el Nordeste entero, el único centro que tenemos de cuidado intensivo de COVID es Cuiza. Por eso lo... No público. Público. Porque Entonces, por, ejemplo, por eso aquí. El Centro Médico del Siglo XXI, que a propósito... Eh, eh, me da un, un, un segundito. Eh, hoy... El lanzamiento de honor en el partido inaugural de los gigantes y, los y las estrellas y los leones del escogido va a estar el doctor eh, Ramón Mena arriba, en nada. representación de todos los médicos que lucharon contra el COVID y que todavía están luchando. Eh, y el centro médico... Eh, Pero 1921, va a ser sin fanático, ¿verdad? Eh, sí, sin, sin fanático, fanático ¿no? Con todos los protocolos eh, habido y por haber pero eh, le hago la, la puntualización puntuación porque se me olvidó ahorita en el segmento de deporte decirlo así que eh, es un reconocimiento Mira, a todos. Para responderle a ella en cada institución que se realizan pruebas de COVID todas las personas que salen positivo inmediatamente el equipo de epidemiólogos y médicos. Pero eh, eh, eh, ahí es que voy, antes que usted conteste para que la conteste la de ella y la mía juntos cuando una persona de San Francisco de Macorís muere en Santiago o en la capital, ¿a qué provincia se le suma ese, a esa persona que falleció? Bueno, si, si el paciente, los que están falleciendo aquí, por ejemplo, de Higüey, uh -huh. falleció en San Francisco de Macorís. ¿A quién le corresponde? A, falleció aquí en San Francisco de Macorís. O sea, porque es un informe diario. Sí, pero qué bueno que aclare porque aquí viene una confusión. Por eso, El señor Núñez, que eso, lamentablemente eso, lo, lo anunciamos, eh, tenía varios días ingresado en un centro de salud privado. Eh, me parece que en Santiago Y falleció de COVID Entonces la gente va a decir ahorita Ven acá, pero fulano falleció de COVID Y no salió en las estadísticas En los meses de marzo y abril Tuvimos muchos fallecidos del Homs, Que entonces salían en Santiago, en Santiago. Ah, y pues, no, entonces perece, doctor Pérese, lléveme a paso Que esto es número Y yo no soy matemático, pero es número Si aquí se me mueren tres vecinos míos Y murí en la capital y no salen reflejados, se están muriendo de aquí, de San Francisco. Claro que sí. Aunque no salen, pero, aunque no salen en las estadísticas Roberto, formales. ¿pero de tú te mente. acuerdas que a mí me mandaron la, la guardia atrás? ¿Tú no te acuerdas? Sí. Cuando nosotros estábamos contando todos los muertos de aquí. Sí. Que cuando el ministro pasado decía Ajá. que iban ochenta y pico, nosotros íbamos por 300. Sí. ¿Tú recuerdas ¿Están pasando lo mismo ahora, doctor? No. Porque, ¿Pero tenemos que transparentar? Porque, no, no, no, no, no. Sería bueno que cada provincia... Eso, ya... eso se hace Ajá. en el informe diario que se presenta, porque, por ejemplo... Fallece uno ayer aquí, que es de Higüey. En el informe que presentan todos los centros clínicos diarios en la mañana, desde que se levanta, falleció fulano, falleció aquí. entonces Sí, pero que en, en, en los datos fríos pero que déjame hace el aclarar, ministro, déjame dice aclararte. en la provincia de Duarte fallecieron tanto, pero hay tres que son de Higüey. Óyeme, déjame aclararte. Qué confusión esta. Después, ahora, ¿y qué hace ese de Higüey aquí? En el caso de Higüey, pero doctor, ¿Qué, qué la mayoría de pacientes, usted lo sabe, usted lo sabe porque vivimos la crisis eh, todos juntos, muchos pacientes de aquí se iban para Santiago y para la capital de San Francisco, y fallecían en Santiago, y la capital, y entonces... No, y a, no aparecían reflejados en los números de San en Francisco. En los números de no no San Francisco, entonces ahora, eh, eso era en la, la administración pasada, en esta administración estamos en lo entonces, mismo. en el informe... Entonces, eso pero, trae confusión, no, ¿por no, qué? No, no, pero... Porque deja, a mí no, se me muere pero, un vecino. Pero, pero si tú no me dejas aclararte, yo no te voy a sacar Aclárame. la confusión de la cabeza. Aclárame. En el informe diario que se presenta, dice uh -huh. murió en el centro de internamiento de Huiza, por ejemplo. Pero también hay otra parte que dice, pero el paciente es de Samaná. Entonces, cuando se hace el cuadre toda la semana, ese fallecido que murió aquí, Samaná, murió en Samaná y se pone en Samaná porque vivía en Samaná, llegó aquí, aquí por su estado de salud, pero corresponde a Samaná. En el informe diario es una cosa y el informe semanal y mensual que se hace es otro. Está bien, pero el informe que la población y los medios manejamos es el informe diario, doctor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos, pero gracias a Dios, según Salud Pública, 116 fallecidos. De, de, de, de, no, nosotros aquí tenemos como 500. No, no, pero pérese, pérese, Porque, oiga, ¿qué pasa? Nosotros, el único programa a nivel nacional que da el informe diario de Salud Pública, sin pagar un peso de Salud Pública, ¿eh? Si yo tengo 116 fallecidos desde hace como tres meses, ¿de verdad, veloz, que no se mueve ese número? Sí. Y yo Acá. sé que se murió un vecino, un tío, un primo, y no me dan ese ese, ese fallecido. Entonces, ¿hay problema, doctor, con las estadísticas? Eh, eh, no, no, no, eso es cierto. Entonces, eso debería el ministro de Salud Pública, que fue una de las cosas, me pusieron el boletín muy bonito. Pero aquí no te están dando 116 fallecidos. Claro. Claro que sí. En la provincia de Duarte, ¿sí? Te, te lo voy sí. A Tenemos como seis meses, doctor, con, con, con, con sí. 116 y yo conozco gente que han fallecido. Por eso le hago la salvedad. Bueno, oye, sigo, mira lo que yo tengo aquí, fallecido acumulado. Ajá. 167, velo ahí. Pero ¿de dónde? Ey, no, no, no, no, no, no, no, no, de, ¿De la tú? provincia de Duarte. No, no, yo tengo el boletín aquí oficial. Déjame verlo. Porque este es el boletín de nosotros de aquí, de la sí. provincia de ah, Duarte. Hay Ay, qué bueno que usted vino hoy. Ay. De la provincia de sí. Duarte. ¿Eh? Ay, qué bueno usted vino hoy aquí a este programa claro. para aclarar esto. Espérese. vea, vea, vea. Esto es de la presidencia de la república. Vea el boletín que me lo envía aquí. Vea. Este boletín que lo Maria, ma, manda Mario Cayetano. ¿Y quién es ese? Ese y es el, el salud pública Igualmente, Roberto, ese es el que se sube en el Ministerio de Salud Pública, en es, su es, página este mini, mira, velo ahí, boletín oficial. Claro. Ahí. Te Eso es Eso hoy, diario me lo manda, Mírenlo aquí, vea. Provincia Duarte, tenemos 41 casos nuevos, 3.548 okay. casos acumulados, ah. incidencia acumulada 1.186, Positividad 13.27. Ahí está en la pantalla, Recuperación ¿no? 2.923 y 116 fallecidos acumulados. Entonces usted tiene otra fisa. Míralo ahí donde están. Bueno, oiga. hay problema. Roberto, ¿quién es? Quién usted es? llegó y destapó no, no, no. una caja de ¿Quién es que está en la, en la provincia de Duarte? Ah, usted. Entonces son 167. Bueno, pero entonces, Pero, ay, Dios pero mío. bien, el sábado yo voy a decir eso nacional, porque no Yo lo puedo, lo puedo decir. No, no, mándeme eso, lo por puede, favor. Es, es más, yo te lo voy a enviar a ti diario el informe. Mándemelo diario, de nosotros hay de los informes entonces, el nacional ara, y el provincial. Ahora, yo, yo te voy a decir una cosa. País, Mira, atención... No, no, pero... Mira, eso, déjame todo. decirte algo. Que lo más seguro es que está dando el informe allá de los que no se han ido. Ay... Ese nuevo, doctor. Calle está, es nuevo. No, no sé. ellos cancelaron, <risa> no doctor. Sé. Oye, ellos cancelaron. No, es que esto, oficial, yeah. esto oficial, es, mire, es oficial. Esto es oficial. mire, ahí estamos. Exacto. Todos los medios a nivel nacional. Mira. Desde Nuria Piera, Alicia Ortega, Roberto mira, Cavada. Mira. Y este es el informe que. Señores, mira. ahora mismo usted acaba de decir una, un asunto grave, doctor. Mira, oye, me grave mira. lo que usted está diciendo. Mira, Roberto. Veloz, esto es grave. Hay 167 fallecidos aquí en, en, Ahí en la Ahí se está muriendo abaste. la gente y el gobierno mira, no está ocultando. Mira, no, si hay una gente que contó los muertos aquí, tú lo sabes que fui yo. Pero doctor, escúcheme, doctor, usted yo sé, yo le creo a usted, doctor. Hay 167. Yo le, doctor, yo le creo. Y no solo eso, pero tiene que haber 300 más. Doctor, yo le creo a usted, a ojos cerrados. Pero el dato oficial que está saliendo de salud pública, del Ministerio de Salud Pública. Son 116 fallecidos acumulados y 41 casos nuevos. Entonces, estamos, estamos, doctor, igual que en el gobierno de... de no, eso, ¿no? eso está malo. Por eso pero, mismo. Pero, pero por ejemplo, la dirección provincial de aquí, yo entiendo que envía los informes actualizados, ¿o no? Entonces, los informes se envían diariamente. Entonces, ¿por qué oficialmente no se, no se pone lo que es? Los informes se envían diario. Yo, yo lo voy a mandar de boletín. Yo lo tengo todo, diario. Me llegan todos no, días Yo te lo voy a mandar a ti todos los días. Pero mándeme eso porque hay problema. Hay What? problema. Yo sabía que algo raro había. Porque mañana es que yo conozco gente que han fallecido eso. y me tienen 116. Entonces yo voy como un papagayo. Está, Aparte, este está, programa está como tira. parado eso ahí, sí, verdad que sí. sí, este programa se ve a nivel internacional. Mucha gente de Estados Unidos nos llama para el informe. Yo tengo que mandárselo, ese informe. Y me voy como un papagayo a la Z, que es un programa, eh, el Gobierno de la Mañana, los sábados, como un papagayo. en San Francisco solamente 116 fallecidos. Entonces, yo me imagino la gente diciéndome de todo, la gente de no, aquí. No, no, eso hace rato que pasamos de ahí. Suelto el lado de lado mano. Entonces, <risa> cuando tú montabas bicicleta, suelto el lado de lado mano. Hace rato que pasamos por ahí. Pero que, ve lo que yo te decía. Incluso. Yo le decía. Pero a ¿Qué te Rodríguez, pasa a ti oye, por no invitarme? Pero espérate, no, pues tú está aquí. Oye, mejor a Willy <risa> Rodríguez le digo yo los otros días que me preguntaron. Ahora, ya, yo, ya la Z cambiaron, todos esos come solo de ahí adentro. ¿Por qué esos sí son come solo? No, negativo. Mira, mira. Empezando, enta, por, pero, empezando pero, por, pero, por Willy Rodríguez. No, negativo. Mira, no me digas. Negativo. Eso, negativo eso, no me tonere, nega, por, pero déjame decirlo. No, no me digas Mira, es una percepción errada que tiene la gente de. de pero de yo oí a la Z. Sí, pero no que, sigue escuchando. Y te lo digo porque yo, pe, yo, yo tenía esa percepción y ahora yo estoy adentro y sé por qué te lo digo. No Déjame lo, decirte que no, ahí no, está no, lincho, no, no, no. lincho. Lo de, que de, pasa es que ahora, ahora hay otro gobierno y ellos tienen que ir enderezando el barco para ¿vale? el ¿vale, gobierno pero como de turno, mal, pero como porque lamentablemente, pero como Oye, Pero tú sabes que es así, porque, pero tú sabes los periodistas de aquí. ¿De dónde? De aquí de, de Macorís. Sí, oye, oye, oye, Roberto Dilo, por... mira Ella nada más se ríe. Sí. Mira, todos los periodistas de aquí que ahora ajá. enderezaron el timón para otro lado. ¿Cómo así? Espérate. ¿Hay periodistas que eran, que eran con Pero claro, que sí. Porque, por ejemplo, oye, háblame con nosotros. porque porque nosotros conocemos todo. Oye, oye, mira, déjame decirte algo. El doctor en la, nos en conocemos todo. La, las todos. deudas que. Yo... han enderezado mira, su barco. Cuando yo encontré, aquí, cuando yo revisé los últimos pagos que hizo la provincial de salud. ¿Qué? Ay tú sabes Dios. los periodistas, Ay, no. tú crees públicamente. ¿Estaba en Oye, no, tú no, tú no. ¿Y quién estaba en nómina? Muchísimos periodistas. ya <risa> me decirte. Ay no. Mira, <risa> lo lamentable es que tú encuentres un local con, tú, seis, no me nomina, mira, con seis meses de deuda, <risa> Roberto. Mira, Ajá. seis meses debiendo el pago de un local de aquí, del local de la Provincial y que tú encuentres pago. De que a programa de televisión, 200 mil pesos. No. A programa de radio, 100 mil pesos. No. Y tú dejes de pagar un local de o sea, una oficina. El exdirector de salud, exdirectora, era una mujer de Diga, salud pública, pero ese doctor. Eso no tiene Pero ese doctor llame a suave. Eso no tiene más. Pero llame a suave, usted tenía mucho. Vamos a tener que invitarlo de nuevo porque el tiempo se nos ha ido. Usted me está diciendo que la exdirectora regional de salud pública. Mejor fue? no pagaba la renta y pagaba la publicidad ¿Tú, tú sabes cuál fue la suerte de esa oficina? Pero, me, me Pero déjame, te voy a responder con esto ¿Con qué? ¿Tú sabes cuál fue la suerte de esa oficina? Porque la deuda era de 4 millones y pico Y llegó la coronela Sánchez Sí Cuando el COVID Y en los meses que tuvo aquí Esos militares son retos. Dijo a, a pagar deuda Y le bajó 3 millones a la deuda ¿4 millones Sánchez. y pico? Óyeme pero cuando tú revisas todo eso, che, que da pena. Y que programa de televisión. ¿Pero qué programa aquí paga 200 mil pesos? Óyeme. O, Pero... O, un reggae... Tú sabes cosa de campaña, ¿Tú, tú lo sabes Roberto, por Dios, que hay que pagar de no, todas las instituciones. No, no sé eh, Viene, viene el candidato para tal este sitio, tenga, metan tantos cliché lo paga Salud Pública. Viene, pero ven acá Roberto, por Dios, tú sabes que este gobierno pasado se manejaba así. No, yo no sabía. Y que ya, todo, todo el mundo solato, tenía no... su cuota por todas las instituciones para, para, para gasto de campaña del gobierno. Ahora estás tú ni asombrado. No así te que... pagaban base cuánto la campaña sabes Bien. Tú lo guisaste. No, no, yo, yo a usted lo le pregunté y a cualquier funcionario entrante que me busque dónde este señor lo Tú lo guisaste. No, yo Diablo, ¿dónde? no me esa No, yo estoy esperando que ahora el gobierno del cambio coloque publicidad por la calidad de los programas, claro. como este que a nivel nacional. Tú ves, y que la información aquí la damos, con y sin dinero, porque nos debemos al pueblo. No, yo espero que ese cambio. Es que debe ser. No, yo espero que ustedes los directores, usted y todos, digan, ok, programas que tengan rating con un estudio de mercado, y en publicidad en base a eso, no en base a, a tapar boca. Entonces, mira, según lo que decía ella... Y ya oye, no hablo oye, más. Oye, Roberto, todo el paciente que sale positivo ante una prueba PCR, salud pública, lo lleva a su casa y no puede salir. Y le da seguimiento, le administra sus medicamentos, bueno... Tú le dices, no puede salir. Si tú sales son otra cosa, porque no tenemos ah, policía para ah, ponerte un policía en tu casa. <risa> ¿Tú comprendes? Dígame que ustedes le sugieren que no salga. Bueno. Pero es imposible, doctor, de por ajá, Dios. Pero tenemos, en ese estado tenemos 239 pacientes le, al día de hoy. Le doy, si tú sueltas 239 pacientes, óyeme. Que ¿Qué están, seguimiento le dan? Le, eh, Salud ca pública. Cada X cantidad de días tú vuelves a hacer la otra prueba. Le doy, le doy una, mi humilde sugerencia. sí que lo aprendí en Estados Unidos, en, en, en, eh, precisamente en Nueva York, hablando con el congresista Adriano Espaillat, primer congresista sí. eh, que está en la en, la casa, en, la, ganó, en el capital. Ganó de nuevo. Sí, eh, eh, con 170 por ahí. Eh, o sea, eh, un escándalo. El más votado, mi hermano, Adriano Espaillat. Consejo. En Estados Unidos, todo el que llegue, que aquí no lo están haciendo, y aquí <risa> tenemos mucho que hablar usted y yo. En Estados Unidos, todo... El que llegue, turista, residente o ciudadano, tiene que llevar una prueba de COVID reciente. Si la lleva reciente, tiene tres días de cuarentena. Mira, te voy a decir. No, no, pero déjame terminar. No, eh, no, eh, no. Pero déjame terminar. Pero déjeme terminar. Si espera. no llega con la prueba, tiene 14 días ah. de cuarentena. Ahora, ¿cómo le dan seguimiento? Le hicimos la pregunta, veloz. ¿te ¿A quién? Sí, a sí, pero, sí, pero, mire, déjame, Eso es mentira. Pero escúcheme. ¿Te voy a pero, porque no, porque no, es mentira. no, no. Es que los niños míos fueron. Pero, espérate. Fueron hace un mes y no se hicieron ninguna pero, prueba de COVID. Pero, déjame terminar. Y llegaron sus pruebas. prueba. Si usted me deja terminar, yo le puedo explicar. Estamos hablando que fue hace como tres días que el gobernador declaró toque de queda a las 10 de la noche en el estado de Nueva York. Es algunos estados, Nueva York, New Jersey. Y ahora dijo Trump que no le va a mandar a Pero espérese, doctor, para, para darle sí. la idea. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que le dan? Porque es imposible tú obligar y tirar claro, un seguimiento. Claro. Por teléfono, mini mensaje, le toman una llamada. Tiene y algún síntoma, teto. se siente bien, sí. un mini mensaje. Que es el único seguimiento... Que se le puede dar. Y ya está en la persona que diga: Me estoy sintiendo un poquito mal, un poquito bien. Eh, tengo aquí a Odili, Odili Hidalgo, Odili, llámame al 725-0505. Mi hermana Odili Hidalgo dice aquí. Eh... Ah, no, Odili me está llevando para otra cosa. Odili, eh... No, espérate. <risa> Odili, de... llama a Odili, al 725-0505. Para sacarte al aire. Sí. Odili. Odili la rubia. O -odilis, o la, la, la única Odili que tú conoces famosa en este pueblo. La única. Eh, llama, llama, Dili, eh, al 809-725-0505. Voy a esperar tu llamada para irme a la pausa, porque tengo pausa, tengo mucho contenido. Tenemos eh, el. Mira, déjame, espérate, déjame. tenemos el primer Picasso que dio el presidente Luis Abinader en Palmar Small. Palmar Small, que quiero felicitar a la familia López García, encabezada por el ingeniero José López, José Abigail, eh, Ana Rubina, Rubiana y toda la familia López, que en medio de esta crisis económica Y de una pandemia Van a invertir más de 300 millones Y ahí estaba la directora oye, ejecutiva la de María, la, la, la, mira, pero, mira pero oye Roberto, pero dame preguntarte Óyeme, y los Y los comerciantes Tuvieron crisis en pandemia sí, sí. Y espérate espérate, sí, espérate, pero espérate Pero te Ni los comerciantes Que venden comida Ah, ok tuvieron su crisis ¿Cuál? Sí. Espérese, espérese sí. Ni los comerciantes que venden comida Ni los farmacéuticos tuvieron crisis Ahora en la pandemia ¿Usted sabe por qué? Porque todo el mundo se quedó en la casa nada más comiendo Saliendo y mandando a comprar Y por los y Todo el mundo comiendo Y eso incrementó un gasto mayor en las casas, en comida Lo que genera un beneficio mayor A todos los comerciantes que venden comida sí, no, Por oh Dios Roberto Nero, pero, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate, No defienda no, lo no, indefendible es Que, que si hay una gente, no, población Si hay una gente que guisó no, en doctor, la pandemia Son los comerciantes no, pero, que venden comida espérate, doctor, Y los farmacéuticos doctor, ¿no oye, oye, Ese proyecto de la segunda etapa de Palmar Está hace ya varios años Perfecto, pero no digas tú No me digas tú Que en medio de la pandemia Buenas Roberto de Odilis tenemos este, Odilis Odilis Hidalgo esta es mi amiga y mi hermana no. eh, bueno vamos a hacer si esta llamada para ir a la pausa buenas no se fue mire eh, el doctor Guizarro eh, eh, no, no, no te estoy diciendo que no pero independientemente dime a nivel nacional a nivel nacional el sector supermercado para especificar no hizo pero espérate la pregunta es en el sector supermercado, ¿qué supermercado o qué centro comercial está invirtiendo 300 millones de pesos? Independientemente de que le fuera bien o no, con un préstamo en más reserva. Pero eso está bien. Sí, pero es, ahora sí estamos en la línea. Está bien. Pero y es eso hizo es. el presidente Luis Abinader Vino a apoyar. Pero no iniciativo. estamos diciendo que está mal. Yo es lo que estoy diciendo es que guisaron. Vamos a la pausa, señor <risa> director. Vamos a la pausa. Vamos a poner el video entero para que vean. Y, y un aplauso, un aplauso al presidente, Luis Abinada. Claro, aplauso, claro, presidente. presidente, Te tenemos que invitar, eh, Veloso. Póngase, a, a... miren, póngase su mascarilla eh, Cuídense. Eh, eh, estamos... Y mándame el informe, mándame el informe. No, no, Vamos a estar Estamos pausa. protegiendo a toda la población. Vamos a la pausa.